Residentes en el sector Santa Ana de esta ciudad de San Francisco de Macorís se reunieron con las autoridades locales y el director del Comando Noreste de la Policía Nacional a los fines de externar su preocupación ante el incremento de los hechos delictivos. Nosotros vamos a tratar todo lo que es policía de proximidad, acercamiento con la policía, seguridad ciudadana, todo lo que nosotros podamos ayudarlo y fortalecerlo de su sector en la seguridad ciudadana. Lo importante es ir. Y abrirle los brazos, como yo siempre sido, amigo, amigo de, del pueblo, amigo de, del ciudadano y de, de la tranquilidad de los sectores. ¿La policía dará apoyo a todo lo que, todo lo que yo necesite? yo voy a ser mi policía, los policías, ellos van a ser los ojos míos en este sector. Eh, estamos preocupados por los males que nos acogen a todos y para que la comunidad... Vea que tenemos una policía que está preocupada por los problemas que nosotros tenemos aquí y que abiertamente ellos pueden eh, hacer cualquier denuncia y presentar los problemas que ellos consideran, creen y entienden que el nuevo general le va a dar seguimiento para la mejoría de nuestro sector. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.